Para borrar un comentario en Illumen, lo que hacemos es dentro del de portafolio damos clic y después cambiamos a donde dice Portfolio Assessment Rubric, le damos clic y nos va a desplegar toda la información que tenemos evaluada. Dando clic en estos botoncitos de aquí nos lleva a los comentarios que hicimos en cada una de las evidencias y finalmente estos generales que están aquí podemos con el lapicito editarlo, ¿verdad? O borrarlo en caso de que lo queramos borrar y agregar algún otro comentario adicional directo de ahí. Espero que esto sea de gran ayuda.